Pero además voy a necesitar algunas herramientas de mecánica clásica, de mecánica analítica. Entonces vamos a hacer un repaso también de lo que significa un, un lagrangiano, un hamiltoniano y una transformación de leyantre. ¿Bien? Bueno, entonces déjenme compartir pantalla. Y... Buenos días, Juan. Listo. Yo voy a comenzar a también. Recording in progress. Bueno, les decía que el... Aquí nos quedamos. El, la definición del vector cuadrimomento es simplemente multiplicar la masa de la partícula con su cuadrivelocidad. Pero noten que esta masa es una cantidad intrínseca de la partícula que se puede medir. Al hablar de la masa nos vamos a referir a la cantidad de materia que medimos en el sistema de referencia en el que la partícula está en reposo. ¿Ok? Porque durante muchos años hubo una confusión en lo que se, llama, en lo que, sí, se llamaba masa en relatividad. Entonces, para evitar esas confusiones, que no vienen a cuento, simplemente vamos a decir que la masa de una partícula está determinada en su propio sistema de referencia. Entonces esta M que define, que sirve para definir la cuadrimomento, es la masa que se mide en el sistema de referencia en el que la partícula está en reposo. ¿Ok? Bueno, dijimos además que esta cuadrivelocidad. La podíamos escribir como gamma. De esta forma, que era notación. Este vector es de x. Bueno, lo hicimos en coordenadas cartesianas. Sí, de x en dt. De, de y en dt. Y de z en dp Pero noten que bueno esto lo podemos escribir también así. Cuidado que no cause confusión, que la diferencia... Lo mejor. Este vector posición es el que conocemos en física newtoniana. Y el factor gamma es 1 menos b cuadrada a la en unidades donde 6 igual a 1. bueno entonces el momento esta notación a veces es, es conveniente para resolver cierto tipo de problemas poner separar la parte espacial lo dije mal, separar la parte temporal de la parte espacial esto tiene cuatro dimensiones, no es un cuadrivector. Y así estoy denotando esas cuatro componentes, las componentes espaciales y la temporal. Lo mismo para este vector. Noten que se parece a la definición newtoniana y de hecho converge la definición newtoniana cuando gamma es igual a 1. Que gamma igual a 1 es el límite cuando b es igual a 0. Pero bueno, aquí bueno, cuidado con ese límite porque si no todo se hace cero. Pero si sí sabemos que gamma tiende a 1 cuando B entre C es mucho menor que 1. Es decir, cuando la velocidad de la partícula es mucho menor que C, entonces el, recuperamos este límite que es el límite clásico. En el momento es igual a gamma B, a MB. Ahora. Tendríamos que darle significado a este término. Bueno, por ahora, les adelanto que está relacionado con la energía de la partícula. Pero... Entonces pues necesitamos saber qué significa es, eso de la energía. Ahora, mmm, bueno, me, la energía, mega. Me. Por ahora es notación, les digo, está relacionado con la energía y es con la energía total de la partícula. En un momento vamos a elaborar más sobre esa cantidad, pero también, bueno, ya que vamos a hablar de dinámica, pues vamos a introducir el vector cuadrifuerza como la derivada t con respecto al tiempo propio de ese vector cuadrimomento. Para ver la relación que existe entre esta fuerza en cuatro dimensiones, en el espacio-tiempo de Minkowski, con la fuerza que, que estamos acostumbrados, con las tres fuerzas, vamos a reescribirla en términos del tiempo. Es decir, esto lo vamos a hacer como de tau. En de, bueno, esto de t de P. esto es una aplicación de la regla de la cadena pero este factor ya nos había salido y dijimos que esa relación es precisamente la dilatación temporal y es gamma de t, de t. y ahora si escribimos bueno, con esta anotación. Déjenme también poner, escribir esto. De P. temporal con respecto a las componentes del tres momentos. ¿Ajá? Entonces partimos de la definición en cuatro dimensiones considerando el tiempo propio. Esto es algo que ya conocemos. Fíjense que es la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual al cambio del momento con respecto al tiempo. Esta es una generalización, pero para ver que es una generalización necesitamos mostrar que efectivamente se reduce a lo que ya conocemos. Solo que eh, lo hacemos con respecto al tiempo propio porque es el parámetro que vamos a utilizar para la descripción en el espacio-tiempo de Minkowski. Para, para saber lo que significa en o su relación en tres dimensiones. Bueno, pues hacemos todo esto y llegamos a esta relación. Donde hemos utilizado la segunda ley. La fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. El tiempo coordenado. Y nos aparece esta cosa, que es el cambio de la de esta cantidad que llama energía con respecto al tiempo okay. y esta relación que involucra objetos en tres dimensiones salvo que eh, no es tan directa la analogía con el caso no relativista porque este P, este momento tiene un factor gamma entonces este factor gamma se va a volver muy importante pero si sí sabemos que en el límite de velocidades bajas este tres momento coincide con la definición de momento que conocemos en la dinámica newton ok, entonces vean la relación de esta fuerza, de esta cuadrifuerza, con la tres fuerza y con la energía. Bien, está corregida por un factor gamma y además el momento. Aparece por ahí. Bueno, el... Vamos a la noción de producto punto y la vamos a formalizar más adelante pero bueno vamos a uh, utilizar simplemente la noción si hago el producto punto de la fuerza de, de una pensemos en el caso de la fuerza por la velocidad la fuerza que actúa por una sobre una partícula con su velocidad por unidades eh, tenemos fuerza por velocidad la velocidad es distancia entre tiempo entonces tenemos unidades de fuerza por unidades de distancia entre tiempo unidades de fuerza por distancia son unidades de trabajo que también son unidades de energía entonces, fuerza por velocidad son unidades de cambio de energía con el tiempo. Así que, en el, si pensáramos en el producto punto de esta cuadra de velocidad, con esta fuerza, noten que este término, gamma no tiene unidades, este término multiplicaría a este término. ...tendríamos la el cambio de la energía con respecto al tiempo. Y de este lado tendríamos la fuerza con la velocidad. Okay. Y, y esto de las unidades, se los dije, para que vean la consistencia. Tendríamos unidad, cambio de energía con respecto al tiempo, por fuerza, por velocidad, que tienen las mismas unidades. Si ese producto es cero... Querría decir que esta fuerza por la velocidad es igual al cambio de la energía con respecto al tiempo. Bueno, pues eso no es otra cosa más que hablar de fuerzas conservativas. ¿no? Una fuerza conservativa pues es aquella que cuando hacemos trabajo no depende de la trayectoria, o la podemos calcular a partir de un gradiente o su rotacional es cero. ¿Sí? Hay muchas expresiones para, que son semejantes para describir una fuerza conservativa. Pero su nombre de conservativo viene porque se conserva, la, se conserva algo y ese algo es la energía. Entonces tendríamos que el, este, el producto punto de esa fuerza con la velocidad sería el cambio de la energía con respecto al tiempo. Si el cambio de la energía con respecto al tiempo es cero, es decir, no hay mmm, pérdida de energía, entonces tendríamos que la fuerza es perpendicular a la velocidad. Aunque okay. en otras palabras estaríamos caracterizando la fuerza conservativa en el espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Volveremos a eso eh, cuando, define, cuando tengamos... Y era la noción de producto punto en cuatro dimensiones. ¿No? Por ahora nada más se los mencioné así, pero esto que, que les dije se puede hacer de manera formal, una vez que tengamos esa noción de producto punto. Bien, no lo quiero hacer ahora porque me quiero concentrar en ese repaso de mecánica clásica. Para una partícula. El lagrangiano es un medio de... Se suele utilizar la notación esta de Q para denotar los grados de libertad. Bien, y esto es una expresión para la energía cinética: un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y nos vamos a enfocar en una dimensión. Definimos el momento canónico. La Igual a la pasión de la antena, con respecto a la Es decir m cu, cu. es la noción de m por b ¿Eh? ah, las ecuaciones de William Y, igual, y, con respecto a uh -huh. en general son esas para un sistema. Bueno, como tenemos un grado de libertad por una diminución, esas son. En el caso de la partícula libre. No hay dependencia en Q. La dependencia es con Q punto. Bien. Entonces, IDL con respecto a Q punto, ya lo tenemos acá. Es la definición del momento canónico con Q. Entonces lo que nos está diciendo es que sacamos la derivada temporal de M punto y esto es igual a cero. Es decir, MQ dos puntos es igual a cero. Bien, eh, eso es trivial, es la uh, expresión de, si, de la aceleración igual a cero. Si tenemos una partícula libre, no hay ningún potencial actuando sobre ella, por lo tanto no hay ninguna fuerza, y entonces la granjea no es solamente la parte cinética, y las ecuaciones de movimiento es esta que tenemos acá, la aceleración es igual a cero si queremos integrarla pues vamos a conocer la trayectoria usual del movimiento uniformemente acelerado ¿no? la que ya sabemos Q0 bueno, Q es igual a Q0 más la velocidad por T más un medio de la aceleración por T cuadrado ¿vale? bueno tenemos el esta descripción lagrangiana es equivalente a la descripción newtoniana. Si tomamos... Que, bueno, vamos a hacer para Y ¿Existe un potencial? Es decir, si ya no existe un potencial... es la energía genética menos ese potencial y eso hace vamos a suponer que el potencial es únicamente función de q de las posiciones y no de las velocidades entonces para este caso tendremos que dl con respecto a q y simplemente db con respecto a menos db con respecto a q, y las ecuaciones de Oleg Lagrange implican que mq dos puntos es igual a menos db con respecto a q, ¿sale? Pero este potencial, bueno la definición de fuerza es el gradiente del potencial menos el gradiente, entonces lo que nos está diciendo esta expresión es que la aceleración de la partícula está causada por el gradiente del potencial, por menos el gradiente del potencial que es la fuerza. O sea, esta es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, eso ya lo sabemos porque las ecuaciones de Euler-Lagrange reproducen a las, a la segunda ley de Newton por eso toda la mecánica lagrangiana es una representación de la mecánica bueno, es otra representación a la mecánica la mecánica newtoniana se basa en el concepto de fuerzas y está muy ligada a la descripción en sistemas de referencia y en particular en sistemas de coordenadas porque hablamos de vectores y los vectores pues, están definidos para tener una representación. Si bien en abstracto se puede hacer, se puede hablar del vector fuerza, del vector aceleración, y velocidad, etc. Cuando queremos escribir las ecuaciones, ya para resolverlas, necesitamos hacerlo en un sistema de coordenadas. Y esa es una limitante muy grande de la formulación newtoniana. Por eso es que Lagrange nos enseñó que lo fundamental eran los grados de libertad, no tanto las coordenadas. Por supuesto, las, los grados de libertad se pueden utilizar como coordenadas en un espacio de configuración, que se llama así, en el espacio de configuración, un espacio más grande. Bueno, la mecánica lagrangiana abandona el concepto de vectores para hablar de grados de libertad. Y las ecuaciones de Newton son sustituidas por las ecuaciones de euler Lagrange, que se pueden deducir de algo más general, que es el principio de mínima Bueno, lo que eh, me interesa ahora es tener fresca esta noción de Lagrangiano, de momento generalizado, y que se obtienen en las ecuaciones de Ole Lagrange. Bien, existe otra descripción. ...de la mecánica que es la descripción hamiltoniana Esta descripción toma en cuenta también los grados de libertad, pero en vez de tener ecuaciones a segundo orden, obtenemos ecuaciones diferenciales a primer orden. Y a cambio de eso... Necesitamos utilizar otras variables. Esas nuevas variables van a ser el momento generalizado y el grado de libertad. Como existe una relación entre el momento y la derivada temporal? Pues aquí se pueden dar cuenta que segundas derivadas de este objeto de Q están relacionadas con primeras derivadas de P. Bien, entonces las ecuaciones, la descripción hamiltoniana utiliza a los momentos y a las posiciones como coordenadas, como grados de libertad. Para ir de una descripción a otra, utilizamos... una familia de transformaciones conocidas con la, como las transformaciones de Legendre y es simplemente es hamiltoniano dijimos que depende de p y de q es igual a q punto por p menos el que hay que escribirlo en p y q para el caso de la partícula libre, teníamos que L es igual a un medio de m punto y P es igual a m punto. Bien, bueno, ¿y cómo se maneja esto? Pues para escribir el Lagrangiano en términos de P, tenemos que despejar esta ecuación, este, no P entre M y entonces L es un medio de P cuadrada entre M sustituir un punto aquí es P cuadrada entre M cuadrada con este M se van y queda simplemente esto ok y ahora el Hamiltoniano pues es p entre m por p menos un medio de p cuadrada entre m. Esto es igual a p cuadrada entre m menos la mitad de eso. Esto es p cuadrada entre 2n. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos? Un potencial. ¿Ve? y el aljambricón 1 es el conjunto entre L el conjunto de entre M menos pues ahora aquí necesitamos L igual a P cuadrado entre 2M menos B y dijimos que vamos a suponer que es 0. bien, entonces esto es p cuadrada entre 2m menos b igual a p cuadrada entre 2m más b ok este p cuadrada entre 2m, noten que es, en el caso de este de partícula libre, corresponde a la energía cinética. El Lagrangiano es simplemente la energía cinética y escrita en términos de p, pues es esto, este Hamiltoniano. Es la energía cinética más la energía potencial. ¿Okay? El Hamiltoniano entonces nos está dando la energía total, la energía mecánica total, energía cinética más potencial. ¿Vale? Bueno, aquí me gustaría escuchar sus opiniones. Si tienen dudas, preguntas, ¿qué tan familiarizados están con estos conceptos? Eh, yo, yo no tengo dudas, pero bueno, estos conceptos los estamos viendo ahorita en... Bueno, yo, yo estoy llevando mecánica analítica y pues, pues es como, como que estoy viendo más o menos este, de dónde salen y todo eso, ¿no? Entonces... Y yo sé, estoy consciente que mecánica analítica está a la par de relatividad. Pues yo no sé nada porque mi curso de mecánica no está nada chido. Bueno, bueno, bueno. Vandé bueno, de entilando. Pero, el, bueno, todo lo que vamos a necesitar es lo que les presenté acá. Te quedó clara lo que es el... Sí tienes esos conceptos, ¿no? De energía cinética, energía potencial. Ah, sí. Bueno, o sea, eso sí. Esto en particular, pues no lo hemos visto en mi curso de mecánica, pero aquí sí lo entendí. Ok, pues ya te va a servir para el de mecánica. Y es que esto es maravilloso, porque la mecánica clásica, la mecánica laranjiana, se puede escribir en el lenguaje de geometría diferencial, que es el lenguaje relativista. Entonces surge de manera, uno entiende muy bien, después de muchos cursos, la mecánica, la mecánica y la hamiltoniana. Ahí está nada más es así la superficie. Lo, lo que me interesa es que tengan claro que el hamiltoniano da la noción de energía total. Que existe un objeto que se llama el momento, que sirve para escribir las ecuaciones de movimiento. A través de las ecuaciones de Ablea-Lagrange. O sea, es lo que vamos a necesitar. Ya ustedes van a hacer un montón de ejercicios en mecánica clásica. Y van a ver de dónde vienen las ecuaciones. Y los grados de libertad. Y formalmente por qué es equivalente. Aquí nada más les puse un ejemplo. ¿no? De por qué sí sale. Al menos es consistente. Y eso es lo que me gustaría que les quedara claro. ¿no? El hamiltoniano es la energía mecánica total y las suposiciones ¿qué parte? escribí el Lagrangiano como la diferencia de la energía cinética menos la potencial y si suponemos que el potencial depende únicamente de las posiciones entonces el Hamiltoniano es la energía total ¿Ok? Este es un caso particular, les repito, ustedes van a ver con toda la formalidad cuándo se valen estas transformaciones de Echandre, cuándo se pueden hacer, cuándo el Lagrangiano lo podemos escribir así, como energía cinética menos potencial y por lo tanto, cuándo el Hamiltoniano es la energía total. Pero ahora, pues vamos a hablar de partículas libres y si acaso la fuerza bueno, vamos a hacer la conexión con esta fuerza en cuatro dimensiones. Aunque ¿no? para eso es decir toda esta discusión. Porque está este término de la energía. ¿Sí? Quiero mostrarles quién es esta energía. En relatividad. ¿Sale? Si hay preguntas, por favor interrúmpanme y pues de una vez. Porque este es el repaso de relatividad, de mecánica clásica. Ahora lo vamos a hacer relativista. En relatividad especial. ¿Preguntas? ¿Conceptos? ¿De digo? Nada para aclarar, entonces podríamos decir que la tra una transformación de Legendre sería el Hamiltoniano, ¿verdad? Esta es la definición del Hamiltoniano. Esta, la transformación de leyandre es esta. Escribir la ve las velocidades, esta combinación con el Lagrangiano. Estas transformaciones... Tienen cierta importancia en matemáticas. Probablemente en algunos cursos de cálculo 3 se llega a ver porque es como pasar al espacio tangente. En vez de dar la descripción de una curva mediante la trayectoria, se hace mediante las tangentes y su intersección con el eje Y. Entonces, si uno puede trazar tangentes con, a la curva y te fijas en su intersección, puedes dar la descripción de la curva con sus curvas tangentes únicamente. Eso es en esencia una transformación de leyandre. Si no está en el plano, sino que vive en una superficie, la trayectoria, etc., pues más bien hablas de planos tangentes. Pero la, esta noción eh, viene de matemáticas. En su momento fue utilizada. Les digo que probablemente en un libro se calculó tres, ¿cómo se llama? Este? El Marse, Ahí me parece hay una, hay un capítulo sobre transformaciones de Legendre. Simplemente que en física la utilizamos de manera, pues simplemente la utilizamos. No, no, Así, para definir el hamiltoniano. Lo que está pasando es eso, nos estamos cambiando a otro espacio para definir esta nueva función. Ah, y es que para esta nueva función también podemos escribir las ecuaciones de movimiento, que serían las ecuaciones de hamilton. Uh -huh. o sea, la dinámica en el formalismo hamiltoniano está dada por las ecuaciones de hamilton no las pinto aquí porque lo que me interesa es esta relación uh -huh. de acuerdo muchas gracias y de qué Bueno, noten que si a Lagrangiano le pongo una constante, no le pasa nada aquí. La definición de P no cambia. Las ecuaciones de movimiento tampoco, porque pues involucran derivadas de L. Así que no se ve afectada por una constante. Eso es algo muy interesante de la mecánica clásica. Que no hay un único lagrangiano para describir el movimiento de una partícula. Bueno, en el caso relativista... voy a recuperar la c la velocidad de la luz explícitamente para que se vea claro las unidades y el límite newtoniano. ¿Sale? Bueno. ¿Por qué se me ocurrió pintar la latancia? Este es término, ¿Este 1 menos q punto cuadrado. 1 punto cuadrado. Hagamos medio. Lo puedo aproximar como 1 más 1 medio de Q punto cuadrado entre C cuadrado. Cuando Q punto cuadrado entre C cuadrado es mucho menor que 1. ¿Cierto? Es el límite de velocidades bajas. Es la expansión de 1 más X a la N. Es aproximadamente 1 más NX cuando x es mucho menor que 1. Cuando hacemos esto, en este veis, más o menos, ms cuadrada, 1 más un medio de punto cuadrado, ms cuadrada, y ya. Ah, aquí tengo mal este signo. no Este término sí. y, bueno con una constante, este término sí. es la energía cinética. Clásica, ¿no? energía clásica dijimos que era eso, en medio de Y entonces este lajanjeano, o esta forma, reproduce el caso clásico. Solo que aparece otro término, este mc cuadrado. Pero le suena mucho este término, ¿no? Mc cuadrado. Vamos a ver este. pero bueno aquí el, pues es una constante ¿vale? y en este límite de velocidades bajas recuperamos el arranquiano eso es lo que le pedimos a una teoría cuando decimos que tenemos una teoría más general se debe satisfacer que recuperamos lo que ya conocemos Entonces les mostré que el arranquiano la dinámica de una partícula y se obtiene de este Lagrangiano sencillo y lo estamos recuperando y con una constante pero esa constante pues les mostré que no influye en la dinámica porque las ecuaciones de, de Lagrange están escritas en términos de derivadas de Lagrangiano ¿vale bueno pero ¿por qué salió con el signo chueco como, como que está raro, no? bueno pues no es tan porque bueno vamos a escribir este no como menos mc cuadrada gamma donde gamma es 1 menos q punto cuadrado entre c cuadrado a la media es el factor de Lorentz usual por lo que estoy utilizando la notación de Q para que sea la misma que en mecánica básica. ¿Vale? Esto de acá es lo mismo que tenemos acá. Simplemente por sencillez pongo ese parámetro. Ya Ahora, el momento... Es que el momento conjugado. Dijimos que era la parcial de L con respecto a Q punto. Esto es igual a el Q punto por 1 menos Q punto al cuadrado entre el cuadrado a la 1 Simplemente tomando la derivada de esto, el signo menos se va con este, las es, se cancelan, y esto, está M. Fácil, ¿no? Pero 1 menos con punto cuadrado entre c cuadrada dijimos que es gamma. O sea, esto es igual a m gamma u punto. ¿Qué pasa, no? ¿Se acuerdan de la expresión relativista? Estamos obteniendo... Entonces, esto también es una relación de consistencia. El momento canónico conjugado, así definido por medio de este lagrangiano, reproduce lo que ya conocemos. Entonces, todo va tomando forma, ¿no? Las piezas van encajando. Bueno, ya que tenemos el momento en términos de las velocidades, me gustaría... Obtener el Hamiltoniano, ¿cómo es? Para la partícula libre. Bueno, Hamiltoniano dijimos, es función de P y de Q, y simplemente Q punto por P menos el lagrangiano escrito en términos de Q. pero para eso necesitamos escribirlo en términos de P. El lagrangiano siempre está escrito en términos de Q y de Q punto. Es decir, de aquí necesitamos despejar a Q punto para poder escribirlo en el lagrangiano. El lagrangiano está escrito en términos de Q punto y lo queremos en términos de P. ¿Cómo le hacemos? Pues despejamos de aquí. En el caso clásico fue muy fácil porque simplemente dividimos entre la masa y ya nos quedó Q punto en términos de P. En el caso relativista no es tan fácil porque aparece aquí en gamma. Pero tampoco es imposible y resulta que sí se sí puede hacer. Entonces P igual a M Q punto. 1 menos Q punto cuadrado entre C cuadrado a la 1 medio, necesitamos despejar Q punto. Bueno, pues lo hacemos rápido. Y cuadrada, 1 menos Q punto cuadrado entre C cuadrada es igual a M cuadrada Q punto cuadrado. Multiplique por el factor gamma y eleva al el cuadrado. ¿Vale? Y de ahí <coughs> ya puedo escribir, bueno, despejando, P cuadrada es igual a Q punto cuadrado, el lado derecho, M cuadrada, más, momento, está bien. cuadrada más cuadrada a la 1. Termino, lo paso para acá y ya por ahí P, cuadrada más cuadrada. Ya, ya que tenemos a cu punto en términos de P, lo escribimos, lo sustituimos en el Lagrangiano. Pero antes, el gamma cuadrado viene a Q. Para escribir el Lagrangiano necesitamos al gamma. Q. Cuadrado, el cuadrado. Y sustituimos. punto por esto que acabamos de obtener y un cuadrado más y cuadrado tres al cuadrado, cuadrado ya vamos a obtener gamma en términos de p pero me hace falta un montón de temas Entonces, pues directamente pongo el P cuadrada y este le he quito la raíz. ¿Vale? Bueno, si simplificamos, noten que este término va a aparecer con este término y con el signo opuesto. Y entonces, podré escribir... m cuadrada más m cuadrada entre c cuadrada entre m cuadrada es decir gamma es 1 más m cuadrada m cuadrada c cuadrada a los un medio Bueno, y ahora sí tenemos todas las herramientas para escribir h, era q punto por p menos l. q punto es p entre m gamma, porque bien, gamma nos salió que en términos de p es esto. es este término. Si aquí sacamos un m cuadrado, un m aquí queda uno más p cuadrada entre m cuadrada c cuadrada. Es este término. ¿Sí? Menos L. Pero L dijimos que era menos M cuadrada entre gamma. Menos M cuadrada entre gamma. Esto es igual a P cuadrada M gamma más M cuadrada. Pues, en cuadrado por gama, y factorizamos tenemos p cuadrada por gamma y da como p cuadrada pero pues, este factor 1 más p cuadrada entre m cuadrada c cuadrada es gamma. Gamma cuadrada. Entonces esto se vuelve mc cuadrada entre gamma por gamma cuadrada. Y por lo tanto h es igual a m a gamma m de cuadrada. y vimos que en el límite clásico es 1 entonces este lagrangiano sería este hamiltoniano sería mc cuadrada es la fórmula ya. de la energía ¿no? ya está. ¿no? es igual a mc cuadrado bueno pero ya sabemos en de sus cursos de mecánica, de introducción a mecánica cuántica, eso no era toda la historia. En realidad, de esa relación no tomaba en cuenta a los fotones y por lo tanto teníamos que ponerle el P por C, donde P era el momento de los fotones. Y con eso ya arreglábamos esa relación para definir. ...para que nuestro concepto de energía también incluyera los fotones. Bueno, pues lo que les estoy diciendo es que esa relación... ...se deduce de algo más general... ...que es esta descripción lagrangiana. Porque recuerden que gamma... ...tiene una expresión cerrada, que es, es esta... Y en una aproximación contiene a la energía cinética el término mc, bueno, un 1 un está relacionado con el mc cuadrada, pero tiene más términos. En esta expansión lo truncamos. ¿Vale? Pero si nos vamos a un orden superior, pues aquí van a aparecer potencias superiores de la velocidad. Van a aparecer muchos términos. O si quieren, todos esos términos están comprimidos en esta expresión. Lo que conocíamos clásicamente como energía cinética se ve corregido por otros términos en relatividad especial. Y si sumamos todos esos términos, lo podemos empaquetar en un gamma ese gamma no sirve para definir el lagrangiano pero ese lagrangiano pues en realidad está relacionado con la energía total mediante este hamiltoniano así entonces ahora pensemos al revés lo fundamental es el hamiltoniano y el hamiltoniano es la energía total es esta expresión es un término de energía cinética más un término de, el, de energía en reposo que así vamos a llamarle al término ms cuadrado más otros términos ok pero este es la energía esto es la energía total por eso es que en el caso, hice el caso clásico para mostrar que cuando no tenemos cuando es una partícula libre se ve muy fácil pero incluso cuando tenemos un potencial este hamiltoniano nos da la energía total con este procedimiento con la transformación de leyendra entonces si bien para una partícula libre relativista obtenemos la energía cinética el hamiltoniano nos va a dar la energía total. Pero tenemos términos extras a los ya clásicos. Esos términos extras, ¿cómo les vamos a llamar? Son una energía cinética, son una energía ya les hablé de la energía en reposo, es esta. Tenemos al menos un término de esta serie que es la energía cinética, pero y los otros? Eso lo vamos a discutir en la siguiente sesión. ¿Qué significan esos términos? ¿Sale? Vamos a dejarle ahí. Y... Pues si tienen preguntas, adelante. Voy a... Ajá. Voy a dejar de compartir. Y por ejemplo... Eh, para obtener la relación más energía cuando momento de energía se puede hacer de otro camino o es el único camino bueno es que el hamiltoniano lo asociamos con la energía con la energía total y al ser el hamiltoniano una función de los momentos y de las posiciones da una relación entre energía y momento. Pero lo que, a lo que vamos a llegar es que ese concepto de energía cinética que tenemos en mecánica clásica, como el, un medio de mb cuadrada, un medio de m, un punto al cuadrado, está incompleto. La energía total está dada por el Hamiltoniano, pero ese Hamiltoniano pues, ya contiene muchos términos y entre esos términos está el 1 el medio de mv cuadrado, que en mecánica clásica asociamos con la energía cinética. Pero, pues, vamos a dar cuenta que la energía cinética tiene más relativista tiene más términos que como nos movemos a velocidades bajas pues no los tomamos en cuenta ¿no? precisamente por la expansión son términos que son potencias superiores de q punto y ustedes saben que si un número es muy pequeño es mucho menor que uno las potencias o la potencia que domina es el término limo. Luego le, el, le sigue el cuadrático. Y luego el cubo y así sucesivamente. Entonces la parte principal estaría dada por los primeros términos de esa serie. Y es lo que hacemos en técnica clásica. ¿Vale? Yeah. Ok, sí. Pero bueno, pues ahora vamos a tener que ver cómo nos las vamos a arreglar para definir energía cinética. ¿no? Para eso, pues tenemos en mecánica clásica una herramienta, la relación entre trabajo y energía. Es precisamente un teorema, ¿no? Se llama así, teorema trabajo-energía. Vamos a hacer uso de él en el caso relativista. Pero les digo eso lo hacemos en la siguiente sesión. Bueno, si no tienen más preguntas. Recording stopped. Lo dejamos ahí y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Igualmente profesor tenga buen día, gracias. Gracias, trabajador. Buen día.